Mi suegro estaba en casa y mi mujer y yo le decimos, nos vamos a poner un capítulo de una, de una serie, ¿te importa? No, no, que va para nada. Entonces él no ha visto nunca Juego de Tronos, no ha visto ni un solo episodio de Juego de Tronos Uf. y le toca comerse el 3 de la, de la última temporada. Como una hora y pico de capítulo y ahí es una somanta de hostias en la noche, pero ahí hay zombies, ahí hay, hay dragones, oh, oh, oh. Hay, ahí hay un cipote, pero que no... pero que... Yo todo el rato pensaba, esto me acaba de entrar... A este buffet con el estómago vacío. O sea, que, o sea no, no sabía nada de este universo y de repente se está comiendo algo bueno, muy gordo. Y pensando, no veo bien. Bueno, claro, claro, claro. He perdido visión, me tengo que ir a revisar las gafas. Pero tú fíjate lo buena persona que es, que allí callado, ¿eh? Y pom pom, se lo va comiendo y no, no hay a los 10 minutos, joder, vaya serie, me habéis puesto. O, o no, qué no. oscuro está esto. O Madre mía, qué follón. Sí. No, no sí, sí. Pam, pam, pam, pam Y yo todo el rato esperando Digo O sea, si yo fuera él Yo haría un comentario sí, ya, sí. Yo, ya puede ser por respeto A los de la casa Pero sí, yo, yo diría algo Yo diría sí, ¿Pero sí. dónde sale aquí? Un, qué, sí. ¿Cómo que salen muertos? Yo que sé, algo Sí, sí, sí. Algo Y a la hora así de episodio uh -huh. O sea, que se había comido ya Pero desmembramientos <risa> O sea, pero una puta locura Lo que sí, había visto ese hombre sí sí, sí, sí, sí Hay una escena en la que aparece Tyrion, Lannister Sí, y entonces mi Joaquín rompe su silencio y en el salón a oscuras se escucha su voz diciendo ¡Ese enano es de Jaén! ¡Buenísimo! ¡Ese enano es de Jaén! ¡Ese enano es de Jaén! Yo me empiezo a mear de la risa, ¿no? Pero, hombre, Joaquín, ¿cómo que es de Jaén? Que sí que es de Jaén. Él, él es de Jaén. Sí sí, sí sí digo pero que es un actor inglés eh, dice pues ahora veraneado mucho allí porque yo lo tengo yo lo tengo muy visto lo tiene visto de Jaén eso dijo